hola a todos y bienvenidos a dancing el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella vamos a continuar con la siguiente parte de movimiento armónico simple en esta clase veremos partes de una onda en el movimiento armónico simple y análisis en la misma gráfica ecuaciones del movimiento armónico simple y por último, Veremos ejemplos desde la ecuación para llegar a la gráfica y desde la gráfica para encontrar los elementos y la ecuación. No siendo más, comencemos. Miremos los elementos y su definición. Amplitud. Se define como la máxima elongación y se simboliza con la letra A. Esta siempre se considera positiva o de valor positivo. Periodo. Es el tiempo necesario en un número de vueltas. El periodo se da en unidad de segundos. No olvidemos. Y su fórmula es tiempo sobre el número de vueltas. Frecuencia. Es el número de vueltas en un tiempo determinado. Que es lo mismo que decir n sobre t. Ahora tenemos velocidad angular es el ángulo girado en un tiempo determinado y tenemos que w es igual a 2pi por f o también w es igual a 2pi sobre el periodo elongación es toda distancia medida desde el eje x y puede ir hacia arriba o hacia abajo bien miremos la gráfica vamos a analizar la gráfica en el movimiento armónico simple tenemos lo siguiente generalmente es una onda y tiene un comportamiento puede ser senoidal o cosenoidal esta forma en este caso es una función de tipo senoidal puesto que parte del punto cero bien, entonces tenemos lo siguiente, analicemos primero miremos que la elongación es una distancia desde el punto cero hacia arriba o hacia abajo a la máxima elongación se le conoce o se le llama amplitud iría hasta donde llega esta cresta o hacia esta parte todo esto se le conoce como la amplitud o sea que este valor es el mismo valor ya sea hacia arriba o hacia abajo en este caso podemos ver que vale 3 y hacia abajo vale menos 3. Pero como es una distancia, su valor es positivo. Ahora miremos lo siguiente. Miremos que la onda inicia en este punto y termina en este otro. A todo este recorrido se le conoce como periodo. Que es donde inicia y termina y vuelve y se repite. Inicia y termina. Esto también aplica, si quisiéramos mirarlo, de extremo a extremo. O sea que esto también se le conoce como periodo. Y la frecuencia, no olvidemos que es la inversa del periodo. En este caso, si podemos contar acá hay 1, 2, 3, 4 segundos. Quiere decir que el periodo es de 4 segundos. Y su inversa sería la frecuencia. Entonces sería 1 sobre t. Entonces 1 sobre 4. Si quisiéramos hacer el cálculo, sería el valor. No olvidemos que la frecuencia dan unidades de Hertz. Bien. Miremos lo siguiente. Miremos las ecuaciones. Para la posición tenemos lo siguiente. x es igual a por seno de Wt más φ. Si es en el seno y si es en el coseno, x es igual a a por coseno de wt más phi, donde a es amplitud, w es velocidad angular, phi se le conoce como desplazamiento de fase, que lo que quiere indicar es un desplazamiento de la onda. Velocidad, si es en función del seno sería a, w, coseno de WT más phi. Y si es en función del coseno, sería menos A por W seno de WT más phi. La aceleración sería igual a menos A por W cuadrado seno de WT. Y para el coseno, menos A por W cuadrado coseno de WT. No olvidemos que aquí sería más phi. O sea que si hay un desplazamiento, Ahí tendríamos que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a mirar cuando tenemos la posición máxima. Cuando tenemos la posición máxima, me interesa solamente esta parte. Por eso, la máxima elongación se le conoce como amplitud. Entonces, x es igual a A en ambos casos. Y si quisiéramos la velocidad máxima, es lo mismo. Sería esta parte, o sea que es a por w y acá menos a por w. Para aceleración máxima ocurre lo mismo, entonces sería a es igual a menos a por w cuadrado y de igual forma si es en función del coseno. Vamos a ver ejemplos aplicando tanto las ecuaciones como las gráficas. Miremos. Primer ejemplo, da la siguiente ecuación hallar, nos piden amplitud, periodo, frecuencia, gráfica, velocidad máxima, aceleración máxima, tiempos en los que la velocidad es máxima y cero, y tiempos en los que la aceleración es máxima y cero. Entonces, tenemos la ecuación. Esta ecuación, como está en función de coseno, sería la siguiente, x es igual a, coseno de wt más fi como podemos ver podemos relacionar valores con las variables, entonces a es igual a 4 w sería igual a un cuarto o sea que ya tenemos lo siguiente w es igual a 2pi por f o también podemos decir que es 2pi sobre periodo vamos a relacionarlo con la frecuencia como eso está multiplicando lo pasamos a dividir, nos quedaría 1 que. Divide 4 por 2pi, esto nos daría 1 sobre 8pi. La división de esto nos da 0,125 sobre pi hertz. Esa sería la frecuencia. Ahora, si queremos analizar o encontrar el periodo, invertimos la frecuencia, nos quedaría 8pi sobre 1. Esto nos daría 8pi segundos. Ya encontramos amplitud, frecuencia y periodo. Ahora, analicemos la gráfica. Analicemos la gráfica. Tenemos lo siguiente. Como es una gráfica en función de coseno, arranca en 4, terminaría de esta forma. O sea que, aquí inicia, y aquí termina. Nos piden hallar velocidad máxima, que es menos a por w. Sabemos que a es 4, y w es 0,25. Hacemos la multiplicación, esto nos da menos un metro sobre segundo. No olvidemos que la velocidad es en metros sobre segundo. Aceleración máxima, menos A por W cuadrado, sería igual a menos 4 por 0,25 al cuadrado, y esto nos daría menos 0,25 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, vamos a mirar la amplitud. En la gráfica, como podemos ver, termina acá, la máxima elongación y de igual forma acá. O sea que esta sería la amplitud. O sea que miremos que vale 4. Estamos bien acá. Ahora tenemos lo siguiente. El periodo sería lo siguiente. Va, inicia desde este extremo y termina en este otro. Lo que equivale a 8pi. O sea que de aquí a aquí es 8pi. Vamos a analizar la velocidad y aceleración en los puntos de corte recordemos que cuando se encuentra en el punto de equilibrio la velocidad es máxima este es el punto de equilibrio aquí cambia de sentido la gráfica tanto en estos puntos como en este entonces aquí la velocidad es máxima por ende acá también la velocidad es máxima y ocurre cuando la velocidad es máxima la aceleración vale cero. Quiere decir que en este punto la aceleración vale cero. Y en este también. Ahora miremos lo contrario. En los extremos. La velocidad vale cero. En cambio su aceleración se hace máxima. O sea que aquí. Tengo aceleración máxima. Y velocidades en cero. Vamos a mirar ahora. Un siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente. Da la gráfica encontrar amplitud, periodo, frecuencia, ecuación de la distancia y por último, ecuación de la velocidad. La amplitud, como podemos ver, vale 3. ¿Por qué vale 3? Vamos de aquí hasta acá. Y esto sería la mitad. De entre 2 y 4. O sea que la amplitud vale 3. Como podemos ver es una gráfica que está corrida. Y arranca en el punto 0. O sea que esto es una gráfica en función seno. Ahora. Vamos a hallar T. T vale 2pi. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. De aquí. Aquí. Termina la gráfica y vuelve y arranca. De 3pi a 5pi. Hay solamente 2pi, la resta de 5pi menos 3pi nos va a dar 2pi. Quiere decir que el periodo es 2pi. La frecuencia es la inversa, entonces sería 1 sobre 2pi, o sea que sería 0,5 pi hertz. Ahora analicemos W. W es 2pi sobre T. T vale 2pi, 2pi sobre 2pi nos da 1 radial sobre segundo. Ya con esto podemos plantear la ecuación de la gráfica, entonces tenemos lo siguiente, ya sabemos que es en seno y que la amplitud es 3, o sea que x es igual a 3 seno w como vale 1, pues no es necesario ponerlo, 1 por t daría t y miremos este valor 3pi, ¿por qué es 3pi? miren que la gráfica no arranca desde acá, sino que está desplazada en 3 o sea que arranca en 3pi al desplazarse en 3 este sería el valor del desplazamiento de fase 3pi esta sería la ecuación para la distancia ahora miremos para la velocidad tenemos que la velocidad es a w por coseno de wt más phi. a vale 3 entonces 3 por 1 coseno de wt más 3pi 3 por 1 nos daría 3 coseno de t más 3pi. Quiere decir que la ecuación de velocidad sería 3 coseno de 3 más 3pi. De esta manera concluimos esta siguiente parte de movimiento armónico simple. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta.